hola familia es hora de ver quiénes serán los tres ganadores del sorteo para celebrar los 250 seguidores en el canal de youtube solamente 19 miembros llenaron el formulario eso quiere decir que estos 19 jugadores tendrán una buena posibilidad de ganarse uno de los tres premios le daré vuelta a la rueda para ver quién es el primer ganador mucha suerte a todos gracias por ver los videos y por su apoyo y le damos vuelta. ¿Quién será el primer ganador? Tenemos a Jim 8974. Felicidades. Veamos quién será el segundo ganador del sorteo. Y le damos vuelta a la rueda. santi anda de suerte en el evento que hicimos la semana pasada si mal no recuerdo semana y media donde también regalamos en el canal de discord dos propiedades y dos sparks creo que santi se ganó un spark por una semana muchas muchas felicidades pregúntenle cuál es su secreto cuando lo vean en el discord vamos a ver quién será el tercer ganador le damos vuelta. Y el último premio será para... Uy, uh, uh, miren nomás. La ovejita ganó por un pelito nomás. Penitas y le ganó a Willy Cash. No se preocupen si no fueron ganadores. Porque estamos planeando hacer otros sorteos durante el mes de diciembre, este mes, en el canal de Discord. Así que los esperamos allá y les dejaré el link en la descripción de este video. Una vez más, muchas gracias familia por el apoyo. No se les olvide dejarle un like al video. Prendan la campanita para que no se pierdan de otros sorteos. Si tienen alguna recomendación para algún video, déjenmelo saber y con gusto trataré de hacerlo. Bueno familia, hasta luego y nos vemos despuesito en el metaverso.